Continuando con el módulo de máquina de inducción, hablemos del modelo de régimen sinusoidal permanente. El modelo de régimen sinusoidal permanente puede ser deducido a partir del modelo dinámico que vimos en el módulo pasado, en el tema pasado en el video anterior, en donde vamos a aplicar tensiones sinusoidales a la alimentación de la máquina, tanto en estator como el rotor, entonces las tensiones van a ser sinusoidales, desfasadas 120 grados, balanceadas, las tensiones del rotor van a ser cero, vamos a trabajar con el rotor cortocircuitado, y si aplicamos ese juego de tensiones y corrientes al modelo dinámico de la máquina, vamos a obtener el siguiente sistema de ecuaciones, donde recordemos que los vectores espaciales cuando se le aplican, tensiones o cantidades sinusoidales balanceadas con desfasaje de 120 grados, el vector espacial coincide con nuestra definición clásica del fasor. Entonces tenemos aquí la definición del de modelo o las ecuaciones eléctricas del modelo monofásico de la máquina trifásica de inducción. Entonces vamos a definir el deslizamiento de la máquina de inducción como la diferencia entre la velocidad angular eléctrica y mecánica en por unidad de la velocidad angular eléctrica. Es decir, S es igual a omega E menos omega R entre omega E. Recordemos que si la máquina es de varios pares de polos, hay que multiplicar la velocidad mecánica por el número de pares de polos para obtener la velocidad del rotor. Entonces sustituyendo y cambiando las inductancias por reactancias obtenemos la ecuación que vemos en la lámina donde la resistencia del rotor se encuentra dividida entre el término de deslizamiento. Es decir, la resistencia del rotor varía con el deslizamiento y este varía con la velocidad del rotor. Y la ecuación del par eléctrico depende de la diferencia angular entre las corrientes del estator y las corrientes del rotor. Entonces si vemos el modelo de manera circuital, podemos ver el modelo clásico de la máquina de inducción que aparece en los distintos libros de texto. Donde tenemos la resistencia del de estator, la dispersión del estator, la dispersión del rotor... La inductancia mutua, recordemos que como el modelo dinámico lo deducimos sin considerar las pérdidas en el hierro, por eso no vemos la resistencia de magnetización. Este modelo se puede corregir añadiendo simplemente la resistencia de magnetización, o la, que modela las pérdidas en el núcleo magnético, tanto del estator como del rotor, y aparece la resistencia del rotor sobre el deslizante generalmente este es el modelo clásico que uno estudia en pregrado y aquí vienen ciertas dudas que siempre salen a los estudiantes cuando uno habla de que un modelo que tiene netamente parámetros concentrados y pasivos como son las resistencias y la inductancia puede generar electricidad o puede contribuir ante una falla recordemos que la resistencia del rotor sobre el deslizamiento modela la fuerza contraelectromotriz del modelo dinámico está encerrada dentro de ese modelo por eso es que esta máquina o este modelo se considera que contribuye a corrientes de cortocircuito ante falla el fenómeno que hemos visto de que cuando se desenergiza la máquina y aún se encuentra girando aparece tensión en bornes del convertidor recuerden que esto es un modelo monofásico de una máquina trifásica es decir que las potencias calculadas en este modelo hay que multiplicarlas por 3, al igual que los pares utiliza tensiones línea neutro a pesar de que la máquina esté conectada en delta o en estrella recordemos que los modelos trifásicos de cargas conectadas en delta se realizan monofásicamente con neutros ficticios. Las máquinas de inducción generalmente operan en delta o en estrella no puesta a tierra, es decir, en estrella aislada. Eso hace que no existan corrientes de secuencia cero o que no pueda haber corrientes en el neutro de la máquina. Entonces, en esta parte del módulo, vimos cómo a partir del modelo dinámico, simplemente sustituyendo el régimen de alimentación por sistemas trifásicos sinusoidales de igual magnitud de fasado 120 grados, podemos llegar al modelo clásico de la máquina sincrónica de régimen sinusoidal permanente, Definimos el concepto del deslizamiento, que no es más que la diferencia de velocidad entre la eléctrica y la mecánica en por unidad de la velocidad eléctrica. Y hablamos un poco del modelo de la máquina en régimen sinusoidal permanente. A continuación los invito a ver el modelo simplificado, que es el que generalmente se utiliza para el análisis de la máquina en régimen sinusoidal permanente. Gracias por su atención.